no presenta el vídeo. No, no puedo, tío. Venga. No puedo. A, ver, ¿A dónde vamos a ir? A la No puedo dar ubicación, tío. A ver. dónde vamos a ir? A una fábrica. Una fábrica. ¿Una fábrica de qué? De... seguridad. Una... Una, una fábrica donde... O sea, es una fábrica de fa... seguridad. Tío, déjame empezar. Hablo yo, tío. No la agarre esto. Bueno, bien. chavales. Vamos a ir hoy. Y mi ex, y yo eh, a una empresa de seguridad, pero también tenían parte de, de escuela, de seguratas. ¿Ves que tendrá seguridad? Una empresa de seguridad abandonada. Vamos a esperar aquí un ratito por si viene alguien de seguridad, alguien de policía, y si en 10 minutos no viene nadie, vamos a empezar a explorar la zona porque tiene muy buena vida. Me sorprende mucho, mucho, como siempre. O sea, la habilidad que tiene la gente para venir a estos sitios y arramplar con todo el tejado y llevarse todo el cobre. Mirad que es que hasta se han dejado expedientes judiciales por aquí. O sea, yo flipo con las cosas que se dejan sin destruir todo esto lleno de datos de, de, de expedientes judiciales. Flipante. Bueno, aquí sí que parece ser que han destruido los archivos, pero muy poquito, porque estos sí que están destruidos, pero los que más que he visto antes, pues no. Así que se han dejado el trabajo ni es de hacer. Pues esto de aquí es el gimnasio del sitio que, aparte de una solución de seguridad, supongo que, claro, viendo esto tendría una zona de entrenamiento para gente. Bueno, aquí tenemos lo que sería como un muestreo de distintos tipos de alarmas que se pueden poner en los sitios. Por ejemplo, ahí a la derecha tenemos todos los que son de fuego, eh, de humo, sensores de movimiento, centrales de alarma, o sea que está aquí bastante completo que nos hemos encontrado aquí seguramente es un tipo de explosivo que estaba justamente aquí con todo lo que es sus detonadores y todo pero a ver os tengo que decir que es falsa, ¿eh? no es de verdad o sea, debería ser de un muestrario. si, había aquí unas caminas con aquí las hojas para que disparemos y se queden el perdigones esta sala es como un almacén donde tenían todos los los datos de la empresa que están todavía aquí a disposición de cualquiera que pase por aquí pues tenemos que si bajas todo esto son como bajas justificantes médicos todo todo todo todo todo, todo esto lleno de, de esas cosas información muy muy confidencial. y aquí controlaban cierta actividad porque todo por ejemplo está lleno ahí de cintas de que solamente son grabaciones de cosas Así que por eso esto estaba tan protegido, porque deben de vigilar aquí bastantes cosas. Seguramente que... que... bueno, estamos en una sala que tiene pinta está cerrada y está totalmente blindada. Tiene pinta de que allí seguramente que hay armas o cosas de esas de vigilancia, porras y todas esas cosas. Porque es la única que está cerrada y son todo esto, como veis, son puertas blindadas que algunas no sé cómo las habrán abierto. Y aquí está la caja fuerte, que parece ser que alguien ya ha intentado abrirla con las distintas llaves que hay, pero no la han conseguido. Bueno, esta parte ya estamos en la parte de abajo del todo y vais a ver que está totalmente inundado. Así que como está totalmente inundado, me he traído las botas de casa. estamos aquí esto sí que hay Le habría un montón de ficheros como bien digo el suelo está totalmente negro negro negro. aquí un montón de ropa, como veis. Aquí tenemos los que no traen botas. Que llevamos As... en sillas de Mira los paquetes del costumbre A Ya ves. O sea, que los compran en el corte inglés. Ya ves, son de. Son suaves, tío. Suaves. Bueno, pues esta es la zona del vestuario, justamente donde estaba todo lo que son los trajes. Como están todos tipados por el suelo. Esto que tengo a mis pies son los que llevan pues, en el metro, en la Renfe y todo eso. Justamente ahí tenemos los que son de del corte inglés. Tenemos por ejemplo ahí a la izquierda de auxiliares, invierno vigilante, así que hay bastante por aquí. Menos mal que llevo las botas, porque me están salvando de una. El suelo es bastante inestable. Eh, ya os digo, huele súper mal. Y estoy básicamente encima de una pila de del vestuario de todo esto. Así que bueno... Voy a salir, aquí estamos. Voy a poner por si alguien viene que esto está mojado para que lo sepa. Si sí, yo lo pondré por aquí, pavimento mojado, ya lo sabéis. Pues nada, hasta aquí el, el abandono de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado, sinceramente, bastante. Y ha sido curioso entrar justamente a una empresa de estas de seguridad. Me ha gustado, la verdad. O sea, era bastante grande, tenía bastantes cosas. Y bueno, pues ha sido un abandono curioso. Así que espero que os haya gustado. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales, como siempre. Eh, las pongo siempre abajo. Nada, pues que espero que os haya gustado. Que si os haya gustado, como siempre me repito, suscribir, like, me gusta. Y sobre todo que compartáis este vídeo. O sea, a mí me ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hoy hemos venido a este túnel a hacer unas fotillas es que está bastante elegir nos ha costado venir porque os digo que mmm, está lejos, o sea muy lejos, muy lejos de Madrid. Pero bueno, está curioso porque vamos a aprovechar para hacer unas fotos justamente atrás, ahí el final del túnel, con eh, unas bengalas, eh, tenemos máscaras y ahora mismo estamos investigando un poco lo que es por dentro, a ver si encontramos algo, porque está bastante curioso decir que está abandonado, o sea que mmm, aquí no va a venir ningún tren. Y creo que me están llamando porque como siempre me quedo hacia atrás. Joder, os habéis ido al culo del túnel. Tú cabrón. <risa> <risa>